Otro fallecimiento que se ha producido durante este fin de semana es el de una queridísima figura de la televisión boliviana, uno de los pioneros, uno de los precursores de la televisión boliviana que desgraciadamente a casi casi cerquita de cumplir 89 años eh, nos ha dejado, ¿sí? el gran Oscar Violeta. Eh, fue el primer sonidista que hubo... En Bolivia que trabajó en radio, el primer sonista que trabajó en la tele, ¿sí? ese privilegio lo tuvo el gran Oscar Violeta. Eh, nos hemos anoticiado de su fallecimiento precisamente este, este sábado, ¿sí? su familia hizo pública la triste noticia, la verdad es que nunca hubiéramos querido escucharla. Eh, Oscar Violeta Bricut que nació en La Paz el 13 de noviembre del 33, el 13 de noviembre iba a cumplir como te decía eh, 89 años, ¿sí? eh, fue operador de cine el año 1948, fue un deportista tremendo, fíjate que Jugó en ferroviario ¿sí? el año 54, fue campeón nacional de ciclismo el año 1956. Eh, definitivamente un personaje igual, una persona muy querida, muy querible, eh, uno de los eh, últimos pioneros de la televisión que bueno, pues ha partido en estas últimas horas. Desde aquí queremos hacerle llegar a la familia, ¿sí? en particular a, a, a, la, a la esposa, ¿sí? doña Irma Barrios. Ayer tuvimos la posibilidad de saludarla, de darle un abrazo. Eh, pues un momento muy duro para ella porque además eh, hace seis años justamente ella y, y don Oscar Violeta perdieron a su hijo Giovanni no eh, Giovanni que era igual un hombre muy ligado a los medios, a la televisión eh, a, a, a, al ámbito este del periodismo etcétera, eh, que siguió un poco la huella de su padre, no de Oscar, eh, Giovanni que partió hace seis años de manera absolutamente prematura y que bueno pues dejó una huella indeleble en la memoria de su familia. Eh, queremos eh, enviar un cariñoso, saludo Saludo a su familia, ¿sí? lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño a Don Oscar, que fue un personaje muy querido, entrañable, era igual, era una maravilla hablar con él, siempre bromista, ¿no? tomaba las cosas de otra manera, veía la vida de una manera distinta. Incluso hasta te hacía pensar que una persona así no se podía morir. ¿no? Pero fíjate tú cómo es, cómo es la vida, cómo es la ley de la vida que se lo ha llevado a nuestro querido amigo Oscar. Oscar Violeta, Violetita, le decían los amigos al, al gran Oscar Violeta. Estamos eh, muy tristes, muy acongojados, la familia de la Televisión Nacional, los fundadores, los precursores que lamentablemente ya van quedando cada vez pocos, cada vez menos, sí, están muy conmovidos con esta partida. ¿no? Eh, mandamos un saludo a todos ellos, con algunos de ellos nos cruzamos ayer, justamente durante el velatorio. Eh, quiero decirles que eh, don Oscar ha tenido cuatro hijos, Oscar, Cintia, Claudia y Giovanni, como decía ya, ya no está más eh, ha tenido nueve nietos tiene ¿no? nueve nietos que están llorándolo eh, Cristel, Amir, eh, Daniela, Alejandro, Sebastián Giovanna, Antonella Laura y Paolo y eh, además eh, bisnietos sí. Alexia, Axel y Gabriel, tres nietos eh, un abrazo grande para todos ellos un cariño muy especial a la esposa a doña Irma Barrios eh, de Violeta, ¿sí? un, una pena una tristeza total, si quieren acompañarlos, ellos eh, hoy lo están enterrando, lo van a hacer en el cementerio Jardín, en el sector Dalias será a las 13 horas con 30 minutos ¿sí? 13 horas con 30 minutos una buena oportunidad para ir a abrazar a la familia, a contenerla, eh, me llamó la atención no ver gente de medios que no tenga mayor repercusión, esta noticia es como que daría la sensación, la triste sensación de que además del dolor de la muerte está el dolor del olvido, el dolor del olvido. Gente que ha hecho tantas cosas por la televisión nacional, por Bolivia, ¿verdad? De pronto, pues eh, se va al otro mundo así como si nada hubiera pasado, ¿no? como, como un mero trámite, ¿no? una, una pena realmente. Eso nos ha, nos ha provocado una profunda pena, una profunda tristeza. Eh, bien, quizás sea el momento ahora, el entierro, el momento de, de revertir esa situación... ...y de acercarse un ratito a la familia, sobre todo en este momento, a los dolientes... ...que son los que seguramente tomarán nota de, de quiénes están allí y quiénes no, ¿verdad? Para, para despedirlo al gran Oscar Violet Un abrazo para él, donde estés, querido Violetita. Igual, un abrazo grande para ti y bueno, ya pronto nos vemos. Hay unas fotos del, del velorio donde se nota su, su amor, su pasión... Por el tigre, ¿sí? Su pasión por el tigre. Vean ustedes, ahí está, estas son fotos que logramos tomar ayer. Enseguida van a ver una donde, justamente en su ataúd, ahí en sus restos mortales, está la, la camiseta del tigre, ¿sí? Ahí está un hincha fanático a del tigre. Había una foto donde, donde se veía justamente la, la camiseta del tigre. Violetita, un abrazo, un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto, nada más que hasta pronto. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa, por favor, ¿sí? Enseguida estamos retornando a nuestra primera edición de Aviala Televisión. Noticias Tristes. Amaro y Oscar están allá. ¿Sí? Ahí está. Se fue con su, con su tigre. Venimos enseguida, no se vayan.